Piense y hágase rico de Napoleón Hill, la mente subconsciente, el enlace de conexión, el undécimo pilar hacia la riqueza. La mente subconsciente consiste en un campo de conciencia, en el que cada impulso de pensamiento que llega a la mente objetiva a través de cualquiera de los cinco sentidos se clasifica y registra, y del cual los pensamientos pueden ser recordados o retirados como se pueden tomar las cartas de un archivador recibe y archiva impresiones o pensamientos sensoriales. Independientemente de su naturaleza, puedes plantear voluntariamente en tu mente subconsciente cualquier plan, pensamiento o propósito que desees traducido en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sentimientos emocionales como la fe. Considera esto en una relación con las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo para dar los seis pasos allí descritos y las instrucciones dadas en el capítulo sobre la construcción y e ejecución de planes y comprenderás la importancia del pensamiento transmitido. La mente subconsciente funciona día y noche a través de un método de procedimiento desconocido para el hombre. La mente subconsciente recurre a las fuerzas de la inteligencia infinita para obtener el poder con el que voluntariamente transmuta nuestros deseos en su equivalente físico haciendo uso siempre de dos medios prácticos por los cuales se puede lograr este fin. No puedes controlar completamente tu mente subconsciente, pero puedes entregarle voluntariamente cualquier plan, deseo o propósito que desees transformar en forma concreta. Lee nuevamente las instrucciones para usar la mente subconsciente en el capítulo sobre autosugestión. Hay mucha evidencia para apoyar la creencia de que la mente subconsciente es el eslabón de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Es el intermediario a través del cual podemos recurrir a las fuerzas de la inteligencia infinita a voluntad. Ella por sí sola contiene el proceso concreto mediante el cual los impulsos mentales se modifican y se transforman en su equivalente espiritual. Solo ella es el medio a través del cual la oración puede transmitirse a la fuente capaz de responder a la misma. Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con la mente subconsciente son estupendas e imponderables. Ellas los inspiran con asombro. Nunca se acercó a la discusión de la mente subconsciente sin un sentimiento de pequeñez e inferioridad debido a que quizás el hecho de que todo el conocimiento del hombre sobre este tema es tan lamentablemente limitado. El mismo hecho de que la mente subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente pensante del hombre y la inteligencia infinita es en sí mismo un pensamiento que paraliza la razón. Después de que aceptes como una realidad la existencialidad de la mente subconsciente y comprender sus posibilidades como medio para transmutar tus deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderás el significado completo de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo, también comprenderás por qué se te ha advertido repetidamente que tengas claros tus deseos y que los reduzcas a la escritura. También comprenderás la necesidad de la persistencia para llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que adquieres la capacidad de alcanzar e influir en tu subconsciente. No te desanimes si no puedes hacer esto con el primer intento. Recuerda que la mente subconsciente puede ser dirigida voluntariamente solo a través del hábito, siguiendo las instrucciones dadas en el capítulo sobre la fe. Aún no has tenido tiempo de dominar la fe, Sé paciente, sé persistente. Un buen número de declaraciones en los capítulos sobre la fe y la autosugestión se repetirán aquí para beneficio de tu mente subconsciente. Recuerda, tu mente subconsciente funciona voluntariamente, ya sea que hagas algún esfuerzo por influir en ella o no. Esto naturalmente te sugiere que los pensamientos de miedo y escasez y todos los pensamientos negativos sirven como estímulos para tu mente subconsciente, a menos que tú domines estos impulsos y les des alimentos a las más deseables que les pueden alimentarse. La mente subconsciente no permanecerá inactiva. Si no logras plantar tus deseos en tu mente subconsciente, se alimentará de los pensamientos que lleguen como resultado de tu negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos de pensamiento, tanto negativos como positivos, están llegando al subconsciente continuamente de las cuatro fuentes que se mencionaron en el capítulo sobre la transmutación sexual. Por el momento es suficiente si recuerdas que estás viviendo a diario en medio de todo tipo de impulsos de pensamiento que están llegando a tu mente subconsciente sin tu conocimiento. Algunos de estos impulsos son negativos, otros son positivos. Ahora estás comprometido en tratar de ayudar a cortar el flujo de impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente en tu mente subconsciente a través de impulsos positivos de deseo. Cuando lo logres, poseerás la llave que abre la puerta a tu mente subconsciente. Además, controlarás esa puerta tan completamente que ningún pensamiento indeseable puede influir en tu mente subconsciente. Todo lo que crea el hombre empieza en forma de un impulso de pensamiento. El hombre no puede creer nada que no conciba primero en el pensamiento. Con la ayuda de la imaginación, los impulsos de pensamiento pueden ensamblarse en los planes. La imaginación, cuando está bajo control, puede usarse para la creación de planes de propósitos que conduzcan al éxito en la ocupación elegida. Todos los impulsos de pensamiento destinados a la transmutación en su equivalente físico, plantados voluntariamente en la mente subconsciente, Deben pasar por la imaginación y mezclarse con la fe. La mezcla de la fe con un plano propósito destinado a ser sometido a la mente subconsciente se puede hacer únicamente a través de la imaginación. A partir de estas declaraciones observarás fácilmente que el uso voluntario de la mente subconsciente llama para la coordinación y aplicación de todos los principios. Ella Wilder Wilkson dio evidencia de su comprensión en pie del poder de la mente subconsciente cuando escribió Nunca se sabe lo que hará un pensamiento al traerte odio o amor, porque los pensamientos son cosas y sus alas aeradas son más rápidas que las palomas mensajeras. Según la ley del universo, cada cosa crea su especie y aceleran sobre la pista para tratarte de vuelta lo que sea que salió de tu mente. La señora Wilcox entendió la verdad que los pensamientos que salen de nuestra mente también se incrustan profundamente en nuestra mente subconsciente, donde sirven como un imán, patrón o modelo por el cual la mente subconsciente es influenciada mientras los traduce a su equivalente físico. Los pensamientos son realmente cosas por la razón de que todo lo material comienza en forma de energía-pensamiento. La mente subconsciente es más susceptible a la influencia de impulsos de pensamiento mezclados con sentimientos o emociones, que aquellos que se originan únicamente en la porción de razonamiento de la mente. De hecho, hay mucha evidencia para apoyar la teoría de que solo los pensamientos con emociones tienen alguna acción que influye en la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobiernan a la mayoría de las personas. Si sí es cierto que la mente subconsciente responde más rápidamente y es influenciada más fácilmente mediante impulsos de pensamiento que están bien mezclados con la emoción, es esencial familiarizarse con lo más importante de las emociones. Hay siete emociones positivas y siete emociones negativas Principales. Las negativas se inyectan voluntariamente en impulsos de pensamiento que aseguran el paso a la mente subconsciente. Las positivas deben inyectarse a través del principio de autosugestión en los impulsos de pensamiento que un individuo desea transmitir a su mente subconsciente. Se han dado instrucciones en el capítulo sobre autosugestión. Estas emociones o e impulsos de sentimiento pueden compararse con la levadura de una barra de pan, porque constituyen el elemento de acción, que transforma los impulsos del pensamiento del estado pasivo al activo. Así se puede entender por qué los impulsos del pensamiento que se han mezclado bien con la emoción se actúan más fácilmente que los impulsos de pensamiento que se originan en la razón fría. Te estás preparando para influir y controlar la audiencia interna de tu mente subconsciente para entregarle el deseo de dinero que deseas transmutar en su equivalente monetario. Por lo tanto, es esencial que comprendas el método de acercamiento a esta audiencia interna. Debes hablar su idioma y no atender a su llamada. Entiende mejor el lenguaje de la emoción o el sentimiento. Por lo tanto, describimos aquí las siete emociones positivas y las siete emociones negativas principales. De modo que puedas aprovechar las positivas y evitar las negativas al dar instrucciones a tu mente subconsciente. Las siete principales emociones positivas La emoción del deseo La emoción de la fe La emoción del amor La emoción del sexo La emoción del entusiasmo La emoción del romance La emoción de la esperanza Hay otras emociones positivas pero estas son las siete más poderosas y las más utilizadas en el esfuerzo creativo Domina estas siete emociones solo pueden dominar por medio del uso y las otras emociones positivas estarán a tu disposición cuando las necesites Recuerda a este respecto, que estás estudiando un libro que tiene la intención de ayudarte a desarrollar una conciencia del dinero, llenando tu mente de emociones positivas. Uno no se vuelve consciente del dinero llenando la mente de emociones negativas. Las siete principales emociones negativas para evitarse. La emoción del miedo, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la codicia, la emoción de la superstición, la emoción de la ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Una u otra debe dominar. Es tu responsabilidad asegurarte que las emociones positivas constituyen la influencia dominante de tu mente. Aquí la ley del hábito vendrá en tu ayuda. Adquiere el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Eventualmente dominarán tu mente tan completamente que las negativas no podrán entrar en ella. Solo sigue estas instrucciones literal y continuamente. Puedes obtener el control sobre tu mente subconsciente. La presencia de una sola negativa en tu mente consciente es suficiente para destruir todas las posibilidades de ayuda constructiva en tu mente subconsciente. Si eres una persona observadora, debes haber notado que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás le ha fallado o rezan mediante un ritual de palabras sin sentido. Y debido a que es un hecho que la mayoría de las personas que oran lo hacen solo después de que todo lo demás ha fallado, van a la oración con la mente llena de miedo y duda. ¿Qué son las emociones sobre las que actúa la mente subconsciente y pasa la inteligencia infinita? Asimismo, esa es la emoción que recibe la inteligencia infinita y actúa sobre ella. Si oras por algo, pero tienes miedo mientras oras de que no puedas recibirlo o que tu oración no sea llevada a cabo por la inteligencia infinita, tu oración habrá sido en vano. La oración a veces resulta en la realización de aquello por lo que oramos. Si alguna vez has tenido la experiencia de recibir aquello por lo que orabas, vuelve a tu memoria y recuerda ese estado mental actual mientras orabas y sabrás con la teoría aquí descrita es más que una teoría. Llegará el momento en que las escuelas e instituciones educativas del país enseñarán la ciencia de la oración. Además, entonces la oración puede ser y será reducida a una ciencia. Cuando llegue ese momento, llegará tan pronto como la humanidad esté preparada para ello y lo exija, nadie se acercará a la mente universal en un estado de miedo. Por la muy buena razón de que no habrá tal emoción como el miedo, la ignorancia, la superstición y las falsas enseñanzas habrán desaparecido y el hombre habrá alcanzado su verdadera condición de hijo de la inteligencia infinita. Algunos ya no han obtenido esta bendición. Si crees que esta profecía es inverosímil, echa un vistazo a la raza humana en retrospectiva. Hace menos de 100 años los hombres creían que el relámpago era evidencia de la ira de Dios y lo temían. Ahora, gracias al poder de la fe, los hombres han aprobado el rayo y han hecho girar las ruedas de la industria. Hace mucho menos de 100 años los hombres creían que el espacio entre los planetas no era más que un gran vacío, un tramo de nada muerto. Ahora gracias a este mismo poder de la fe, los hombres saben que lejos de estar muerto o vacío el espacio entre los planetas está muy vivo, que es la forma más alta de vibración conocida excepto quizás la vibración del pensamiento. Además los hombres saben que esta energía viva, pulsante y vibratoria que impregna cada átomo de materia y llena de nicho del espacio conecta cada cerebro humano con todos los demás cerebros humanos. ¿Qué razón tienen los hombres para creer que esta misma energía no conecta cada cerebro humano con la inteligencia infinita? No hay puertas de peaje entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. La comunicación no cuesta nada, excepto paciencia, fe, perseverancia, comprensión y un sincero deseo de comunicarse. Además, el enfoque solo puede hacerlo el propio individuo. Las oraciones pagadas no valen nada. La inteligencia infinita no opera con representantes. O vas directo o no te comunicas. Puedes comprar libros de oraciones y repetirlos hasta el día de tu perdición, sin ningún resultado. Los pensamientos que desees comunicar a la inteligencia infinita deben sufrir una transformación como la que solo se puede dar a través de tu propia mente subconsciente. El método por el cual puedes comunicarte con la inteligencia infinita es muy similar al método mediante el cual la vibración del sonido se comunica por radio. Si comprendes el principio de funcionamiento de la radio, por supuesto sabrás que el sonido no se puede comunicar a través del éter hasta que haya sido intensificado o cambiado a una frecuencia de vibración que el oído humano no puede detectar. La estación emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo codifica o lo modifica aumentando las vibraciones millones de veces. Solo así la vibración del sonido puede comunicarse a través del éter. Después de que esta transformación ha tenido lugar, el éter recoge la energía que originalmente estaba en forma de vibraciones de sonido. Lleva esa energía a las estaciones receptoras de radio y estos equipos receptores retroceden esa energía a su tasa de vibración original para que se reconozca como sonido. La mente subconsciente es la intermediaria, que traduce nuestras oraciones en términos que la inteligencia infinita puede reconocer, presenta el mensaje y trae la respuesta en forma de un plan o idea definida para obtener el objeto de la oración. Comprende este principio y sabrás por qué las meras palabras leídas de un libro de oraciones no pueden y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Antes de que tu oración alcance la inteligencia infinita, una declaración de la teoría del autor solamente, probablemente se transforme de su vibración de pensamiento original en términos de vibración espiritual. La fe es la única agencia conocida que le dará a tus pensamientos una naturaleza espiritual. La fe y el miedo son pobres compañeros de cama. Donde se encuentran uno, el otro no puede existir.